Hola amigos, bienvenidos a Zona de la Verdad. Bueno, estamos terminando ya nuestra serie de videotutoriales sobre Gravity Bike y vamos a ver el último capítulo dedicado a la seguridad y a la protección del piloto eh, Un pequeño detalle que nos dejamos en el tema de la seguridad Bueno, aparte del, del mono, evidentemente teníamos que hablar del, del casco eh, Lo más habitual es el casco de, de moto integral, como podemos ver en la imagen eh, Hay algunas variantes, por ejemplo el casco de motocross El inconveniente que tiene es que es abierto y... La aerodinámica generalmente es bastante peor que la de un casco de, de carretera, con lo cual si no tienes otra opción, pues bueno, pero, pero siempre es mejor un casco de, de carretera con pantalla integral. En caso de que sea casco abierto, desde luego lo que necesitas son gafas preferiblemente de, de motocross, de ventisca de estas cerradas. Otras opciones, bueno, los cascos de coche sabéis que son distintos, son más difíciles de conseguir y además tienen, curiosamente, la abertura en, en otro lugar. Las motos están pensadas para conducir mirando por la parte superior de la abertura, por eso la tienen más alta. Y los coches, por la posición, vas sentado, se mira más abajo, con lo cual realmente con un casco de coche sería muy complicado pilotar una, una moto. Y luego el último tipo de cascos que se utiliza a veces son los, los cascos de parapente, los que se utilizan también mucho en Longboard y en Street loose. Son cascos más pequeñitos. Eh, más ligeros, lógicamente con menor capacidad de protección que un casco de moto eh, Pero que pueden ser adaptados a estos, a estos deportes En el Street luz son muy necesarios porque tienen el barbuquejo muy bajito Y al revés, tienen muy buena visibilidad por la parte baja vale Cuando tú vas tumbado en un Street luz vas viendo básicamente por el rabillo, justo por encima de tu tripa eh, Con lo cual si vas a utilizar un casco de parapete, comprueba primero que la visibilidad con la postura de una Gravity Bike sea buena otros dos complementos de seguridad imprescindibles son los guantes, que son obligatorios. Yo te recomendaría utilizar los guantes de moto, porque las caídas en el asfalto con un guante normal de bici de montaña, simplemente que tenga un poquito de telita por encima y un poquito de goma espuma, <tose> no protege contra una buena abrasión en el asfalto. Eh, un guante de moto que tenga el dorso protegido, con protecciones de estas plásticas, no falta tampoco que sean de, de carbono. Y eh, la palma sí es importante que tenga un buen tacto, en caso de que tenga demasiada, demasiado gorda la palma, lo que se puede hacer en ocasiones es... Como tiene varias capas de cuero o de piel artificial, eh, con una cuchillita, con un cúter, eh, un escalpelo, se le cortan los hilitos que sujetan eh, la segunda capa de piel, se tira con una alicate y se quita esa segunda capa de piel y el posible relleno que pueda tener y queda un buen tacto en la parte inferior y una buena protección en el dos. Y en cuanto a los eh, zapatos, el calzado, eh, lo más habitual, mucha gente pilota con zapatillas de deporte, simplemente. Eh, la comodidad es muy buena, eh, el único problema es que, de nuevo, las caídas, la, lo que es la bola del tobillo, queda un poco desprotegida, lógicamente el mono de cuero no cubre hasta esa zona. Si nos vamos hasta el otro extremo, unas botas de motociclismo, de verdad, quizás sean un poquito excesivas. Eh, la movilidad se puede ver reducida, y además recuerda que la postura de los pies es distinta que que en las motos, con lo cual un intermedio mmm, para mi gusto el más recomendable es o bien unos botines como los de automovilismo, que son como una zapatilla de deporte pero de caña alta, vale, eh, que te proteja el tobillo en caso de caída, o una bota de cuero pero de menor tamaño y de menor consistencia, por ejemplo pues unas botas de estilo militar, algo de ese estilo que te cubra la bola del, del tobillo pero que te deje una buena movilidad. Un consejillo también interesante es, eh, cuando tú arrastras rodilla, muchas veces también arrastras el pie, lo sacas del estivo. Es recomendable, si puedes, que le pongas una pequeña protección plástica a la puntita de la bota, justo encima de tu dedo pulgar. Eh, porque a veces arrastras la bota también por el asfalto. De hecho, las venden, hay botas, las botas de motociclismo de carretera, muchas veces tienen deslizaderas en la bota y te venden las deslizaderas sueltas. Las pegas con un velcro industrial o con un pegamento de contacto y así puedes arrastrar la pierna más fácilmente.